Bueno muchachos, para dar unas indicaciones aquí rapidita este, Primero gracias a todos por la convocatoria y por asistir Y bueno, la ruta es la siguiente, vamos a salir por aquí Vamos a hacer esta vía controlada, vamos suave en esta vía Hasta llegar a lo que viene siendo Santa Mónica En el primer semáforo de las Mercedes Ahí vamos a agarrar mano derecha por donde está la bomba Luego de llegar a la próxima esquina, antes de llegar a la iglesia, mano izquierda, no vamos a subir por donde está la, la subida hacia la embajada americana, sino que vamos a agarrar el camino izquierdo. Este camino es prácticamente solo, es una vía alterna, sin embargo vamos a tener, eh, estar presente de que puede pasar algún carro, entonces para ir también con precaución. Es doble vía. Exacto, es doble vía. Ya arrancamos, son aproximadamente 13 kilómetros, tenemos unos 3 kilómetros de llanos este relativo hasta el comienzo de las Mercedes donde vamos a empezar a correr de. <música> Es una manera de celebrar junto a muchos que ruedan conmigo y estamos todos los días en la calle. Así que a disfrutar y allá vamos. por el kilómetro número 6 aproximadamente ya tocando cumbre por adelante van los primeros lugares bueno ya saben yo me quedo atrás para grabar a la gente ¿No está? Ah, acaba de salir, ¿no? ¿Y te cual del contra aquí empieza la subida este, bueno de aquí el grupo está un poquito más descargado estamos la estamos pasando muy bien así que el con las imágenes Hermandad este. puede correr la ruta más facilitita <ríe> <nuevo>, <ríe> no sé este nuevo este nuevo me va a contar que está yo más idiotas más heck se vierta aquí un rato con los panas manejando bicicletas y <ríe> <ríe> que tú puedes le das al no te, decí, no te voy, voy a decir que a falta poco por no ser malo. <risa> Ay, claro que falta mucho. Nada más que no pensar, pero quién sabe, a lo mejor para el año te viene, que viene si lo vuelven a hacer... Pues nada más sí, rey. Rey. En la plaza, en la avenida principal de Cumbre luego una subida, bien este descanso, semi descanso, y ahora continuamos con más subidas El... no creas que era la que estaba aquí abajo ah, no era la que la que estaba mira vale vamos la foto para allá vamos vamos no ahora sí Bueno y esto fue todo el video por el día de hoy. Aquí finalizamos la ruta, la pasamos muy bien y bueno, ya entregamos los premios, Este agradecimiento a todos los que están siguiendo el canal. Y bueno, este fue el especial número 200 de suscriptores, espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao.